Estás viendo La Tercera en Discordia, al finalizar Amar y Vivir, más adelante Soltero con Hijas. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Amar y Vivir, al finalizar Soltero con Hijas, más adelante Telediario Vespertino. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Soltero con Hijas al finalizar Telediario Vespertino. Más adelante, Avenida Brasil. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Telediario Vespertino al finalizar Avenida Brasil. Más adelante, esta historia me suena. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Avenida Brasil. Al finalizar esta historia besuena, más adelante Hotson y Rex. Canal 3, junto a ti. Estás viendo esta historia besuena. Al finalizar Hotson y Rex, más adelante American Ninja Warriors. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Hudson y Rex, al finalizar American Ninja Warriors. Más adelante, Alerta Cobra. Canal 3, junto a ti. Estás viendo American Ninja Warriors, al finalizar, Alerta Cobra. Más adelante, Rubí. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Alerta Cobra al finalizar Rubí. Más adelante, Telediario Nocturno. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Rubí al finalizar Telediario Nocturno. Más adelante, Combate. Canal 3, junto a ti. Estás viendo Telediario Nocturno. Al finalizar, combate. Más adelante, chukur. Canal 3, junto a ti. Estás viendo combate. Al finalizar, chukur. Más adelante, mentes criminales. Canal 3, junto a ti.